acabo de tocar con un par de fallitos es eh, a 150 bits por minuto, entonces se supone que hay que tocarlo a 200 a, a, a 220 una cosita así <coughs> es Napoleon Crossing the Rhine del libro <coughs> La Biblia de las Fiddle Tunes que se llama Tony Trishka Master Collection of Fiddle Tunes for Banjo se puede conseguir en Amazon por unos 30 euros o así, ¿vale? Bueno. Y lo que voy a hacer es coger eh, el tema y desmenuzarlo para que alguien que tenga el libro pues lo pueda. No voy a ponerla, evidentemente, la tab porque te, tiene copyright. Eh, pero creo que analizarlo así poco a poco no, no va a tener copyright. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, vamos a ir cortando parte por parte y.. Alguien que tenga el libro pues lo va a poder sacar relativamente fácil, ¿vale? No es un tema difícil, pero hay un par de, de pasajes. Eh, cuando se pasa a la mayor, cuando hace... Hay eh, un poquito traba, traba dedos, ¿vale? Y es lo, donde fallo siempre, como es natural. Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, pues el tema empieza de esta manera. Teóricamente, según pone la tabulatura, tendría que hacer... ¿Vale? Pero creo que el salto de aquí a aquí, ¿vale? en la tabulatura, tengo que, dice que tengo que poner el, el, la cuerda cuarta en el séptimo traste, pero está en la misma nota. Es cierto, ¿Veis lo bien que suena? Que le tengo puesto un papelito aquí todo. Es que el traste está machacado, no sé si se puede ver ahí apreciar. Entonces ya, ya trastea directamente, ya me está cada vez toco menos el banjo y más otros, otros cacharros por eso mismo, porque es que, no sé, no sé quién en Sevilla me puede me puede cambiar los trastes al banjo bien, ¿vale? Porque es el banjo que tengo y no, no quiero, digamos, pagar 150 o 200 euros, no sé, un poquito ahora un poquito menos y que me deje el banjo para pa, pa tirarlo, ¿vale? Y ese es el problema de los trastes de níquel, le voy a poner trastes de acero que no se gastan, o no se gastan tanto. Bueno, pues, lo que decía, en vez de poner esta nota aquí, pues voy a poner esta nota aquí. Entonces hago... Pulgar índice. Y aquí vuelvo a dar con el pulgar. Y aquí, evidentemente, esto está más desafinado que todo su puta madre. Afino en un momento. Un momentito, corto, y bueno, pues una vez afinado, dentro de lo que cabe, pues volvemos, hacemos la segunda al aire ¿Vale? Esta sería, digamos, la, el, primer, el primer compás y medio, ¿vale? Esto entra fuera del compás y ahora ya entra el compás Ahora nos iríamos al segundo compás y aquí vamos a meter una figura tipo melódico, ¿vale? Si os acordáis de la escala melódica, a practicarla porque es escala melódica. Hace así. O como yo lo hago... Tercera cuerda, primera al aire, y aquí hace una pequeña pausa, ¿vale? Una pausa de un cuarto de nota, que no sé cómo se dice esto en español, no sé si es semicorchea, no sé. Un cuarto, ¿vale? Hace pausita, que es un cuarto de nota, creo que es una corchea, o semicorchea. Está la blanca, la negra, la corchea y la semicorchea. Creo que es una semicorchea. Semicorchea es un 8. Es un, es Entonces una corchea que es 4. ¿Vale? Yo qué sé. Ni puta idea. El caso que es una pequeña pausita. No es... Sino... Y esta pausita es interesante porque luego no la hace. ¿vale? Entonces parte de, del detalle de la canción es respetar todo ese tipo de, de, de historia y ahora hace y esto este, este repiqueteo aquí es lo, lo que más me, me gustó cuando empecé a tocar la canción lo que lo más chulo me pareció entonces esta parte de aquí después de, el, de la parte melódica pausita suena de mierda porque tengo el problema este que hemos comentado antes repito toda esta parte te digamos sería la parte A1 repito y ahora vuelvo a repetir lo mismo Y ahora ya no hace la pausita, ya no hace tinto tan, sino que hace tinto tinto tinto de esta manera. Y mete la quinta al aire, ¿vale? Y ahora vuelve a hacer lo mismo de antes. Y remata aquí repito entonces esta segunda parte esta sería ya el final de la parte digamos, eh, A2 parte A1 pausita repiteo parte A2 pausita y remata aquí, ¿vale? entonces la, la cosa más difícil aquí, difícil entre comillas es que la primera vez hay que acordarse de hacer la pausita que hace así perdón hacer hace la pausita y en la y en la segunda, que me interrumpido que pasó a mi hija con el perro, ¿vale? bueno, y ahora viene la parte B vamos a parar y en la parte B pasamos a... esto era la, la menor eh, y ahora vamos a pasar a la mayor, ¿vale? Entonces, esto es la menor y esto es la mayor. Es decir, que vamos a meter esta nota, ¿vale? Es en la tercera cuerda el traste sexto. Sexto. Y ahora hace... Es parecido a, a la segunda parte de, de la parte A, pero metiéndose nota. Este sería el primer compás. notan tan mal este sería el primer compás y ahora vuelvo a repetir y este es el, el trabalenguas porque una vez meto la quinta y la y la otra perdón, la prima y la otra vez no o sea, la primera vez meto la prima y la segunda vez no y eso es lo que hace que el traba dedos y siempre el, el, el, el momento de equivocarse repito Repito, repito otra vez, repito, ¿vale? Y ahora vuelve a repetir y ahora mete otra variación. Se va aquí al, al traste séptimo de la cuarta. La tercera al aire. En realidad tendría que hacer. ¿Vale? estas dos. Yo en, en, en la demostración que he hecho al principio solamente he metido el sol, pero habría que meter sol y primera. Repito toda esta parte entera. Perdón. ¿Veis cómo me equivoco? piqueteo. La buena noticia es que ya lo que viene a continuación es exactamente que la parte A2, de manera que haría y ahí acaba, ¿vale? Eh, segunda parte completa, la parte B. completo lo voy a tocar sin repetir sino una vez la primera la parte a y una vez la parte b repito otra vez ¿Ves? ahí he metido la pausa y no tenía que haberla metido repito castigado Ahí me he equivocado por el trabajo de dos. Esto lo estoy dejando tal cual, no es que no lo voy a editar. porque Para que veáis dónde están las trampas. Las trampas son sin presa. Y ahí se me olvidó darle a esto. Si está quedando claro Está haciéndose tarde Y evidentemente se está quitando un poquito la luz pero que esta última parte se vea medio quieto Ahí va